La Angustia. Buenas tardes, gracias, Presidente. Señorías, empezaré por los dos principios que sustentan nuestro trabajo para encaminar una radiotelevisión española de todos y de todas a la que debemos responder: servicio público y concurso público. Servicio público en dos vías. Primero, control parlamentario y, segundo, control externo de una entidad audiovisual externa e independiente, control parlamentario para garantizar la pluralidad que también rompa el bipartidismo que está ejercido ahora sobre la corporación y concurso público como la única vía posible para desarrollar la credibilidad, el prestigio y la independencia que nunca debieron de ser robadas a nuestra televisión y nuestras radio públicas, a una radiotelevisión española pública que ha sobrevivido a todas las chapuzas del Partido Popular gracias a trabajadores y a trabajadoras que cada día se dejan la piel al servicio de un periodismo independiente, concurso público, por lo tanto para garantizar el derecho a la información de cada ciudadano y ciudadana que sigue los medios públicos. Concurso público también porque en un momento de profundos cambios sociales nuestra televisión y nuestra radio pública únicamente pueden ser una referencia de rigor y una referencia de pluralismo informativo aceptamos el Real Decreto-Ley que propone el Gobierno y lo aceptamos únicamente como un paso provisional y como un paso transitorio ante el bloqueo que tanto Partido Popular y Ciudadanos hacen del concurso público. Por lo tanto, nos queda reconocer la excelencia profesional y el compromiso con un servicio de información pública de todas las personas propuestas y votadas hoy con posterioridad a este debate y un reconocimiento, señorías, siempre a la honestidad de Andrés Gil. Los retos que nos quedan son enormes. Por eso, prepárense. En tres meses el concurso público tiene que salir adelante. Lo defenderemos, lo defendimos, lo defenderemos siempre y el Real Decreto, además, nos obliga ya a sacarlo sin demora. Aquí no se va a rendir nadie. El desarrollo del mandato marco, el desarrollo del contrato programa dependen de que este concurso salga adelante y, por lo tanto, el desarrollo del cumplimiento de la ley de la corporación y el cumplimiento de todos los principios de la corporación a desarrollar en esos programas y en esos objetivos de cada canal a tres años del programa marco dependen total y absolutamente de esto. Será la única forma de terminar con el secuestro que el señor Sánchez y su banda han hecho a Radiotelevisión Española para terminar con la manipulación, con la prepotencia y con la mentira de José Antonio Sánchez, que traía como bandera y como único currículum la privatización, la manipulación y la censura en Telemadrid. Concurso para terminar con esa creación de una redacción paralela con Intereconomía, que apartó un 95% de responsabilidades de periodistas de sus puestos de responsabilidad, que acumuló más de 500 denuncias de manipulación y de censura, que sus directivos centraron su trabajo en enviar correos con manuales de manipulación para tapar la corrupción del partido más corrupto de Europa y defender al gobierno corrupto del expresidente Mariano Rajoy. Y, por encima, tienen la vergüenza de presentar a esa abanderada de su manipulación informativos, Carmen Sastre, como consejera. ¡Qué vergüenza, señorías del Partido Popular! No se han enterado de nada. El Real Decreto, es cierto, resuelve la urgencia y por eso, como he dicho, lo aceptamos. Pero necesitamos el concurso ya por importancia. Necesitamos el concurso para dejar de recibir vergonzosos informes del Tribunal de Cuentas por licitaciones irregulares que pretenden tapar con informes de confidencialidad, para abrir las convocatorias de empleo público que llevan cerradas 11 años, para poner en marcha el plan de igualdad efectivo y que no tengamos que volver a ver nunca más a una presentadora, a un canal público defendiendo a un violador, que Radiotelevisión Española sea bandera de la lucha contra las violencias machistas, para cumplir la ley que el Consejo sea paritario, para tener una televisión pública inclusiva y accesible para todos y para todas, producida desde recursos materiales, técnicos y humanos públicos y también desde todos los centros territoriales. Solo así será una televisión pública de todos y todas, una radiotelevisión pública que responda a fines sociales que responda a su finalidad de valores educativos. Señorías del Partido Popular y de Ciudadanos, ustedes han retirado su candidatura porque se han dado cuenta de que la vergüenza de manipular y controlar ya no se la compra nadie. Los acuerdos de despacho que Ciudadanos está acostumbrado a firmar con SACIR, aquí tampoco valen. Si quieren demostrar que quieren una televisión plural, pública y de todas, desbloquen el concurso ya. Y voy terminando, señor presidente. Termine, señoría. Señorías del Partido Socialista, la pluralidad, el trabajo que nos corresponde para devolver la pluralidad a Radio Televisión Española, no termina aquí. No se olviden de que no termina aquí y queda mucho trabajo por construir todavía en Radio Televisión Española. El derecho a la información es un derecho fundamental de ciudadanos y ciudadanas. Es nuestra obligación garantizarlo. Queremos un país libre.